Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de cómo estés viendo este video, un corte al saludo para ti, mi querido amigo. Yo soy Luis Tapia y a continuación el video. video de esta semana será algo muy diferente a los videos que he estado subiendo anteriormente el contenido que es esencialmente mi canal, eh, bueno ya por ser un día muy especial ya que se celebra un 8 de marzo el día internacional de la mujer pues nada, eh, me gustaría dedicarles unas cuantas palabras a ti mujer linda, mujer hermosa que siempre ha sido una persona muy luchadora en esta vida, en este día internacional de la mujer, me gustaría hacer un cálido saludo a todas las mujeres a del Perú y de todo el mundo, ya que son ellas que en día a día se esfuerzan con diversas variedad de actividades, combinando admirablemente las tareas comunitarias, las tareas sociales y las tareas familiares, ¿no? A su vez en esta oportunidad quisiera brindar un enorme reconocimiento al trabajo de todas ellas y incitarlas a que sigan luchando por la igualdad, mujer trabajadora, dulce, tenaz y luchadora. Todo mi respeto en verdad y admiración por haber sabido a asumir ese rol de madre, de hija, de maestra, de ama de casa, de comercio, de consejera y por hacer de nuestro mundo una mejor tierra. Sencillamente para ti, mujer luchadora, gracias por ser como eres y que Dios te bendiga. Me gustaría dar mil gracias a todas las mujeres del mundo, en verdad, por ser la mujer que nos dio la vida, por ser la mujer que nos enseñó a amar, por ser la mujer que vemos en el trabajo, que vemos en el centro educativo, ya sea jardines, eh, escuelas, colegios. Y universidades Porque una mujer no se merece solamente un día Por ejemplo hoy 8 de marzo Para honrarla Sino para toda la vida engreírla acariciarla Y decirle cuánto lo amamos Feliz día para ti mujer luchadora Que tengas un feliz día internacional de la mujer Y bueno chicos este fue el video de la semana Espero que te haya gustado No te olvides de suscribirte darle un pulgar arriba Activar la campanita de notificaciones Y pues te recomiendo que, te, que me sigas en mis redes sociales Que estaré dejando acá en la descripción para que alimentes mi ego social <risa> Y pues nada Nos vemos en el próximo video Que ya será normal como de costumbre Nos vemos hasta el próximo sábado Bye bye